Bienvenidos una vez más a mi canal, hoy es domingo 14 de junio del 2020, ya se acerca el buen tiempo, ya están pasando las fases de desescalada del coronavirus y hay ganas ya de probar la naturaleza, y en nuestro caso, o en mi caso, como Dios nos ha traído al mundo, desnudos. Hoy voy a hablar de algunos lugares naturales donde poder bañarnos y tomar el sol completamente desnudos. Ríos y pantanos por la zona de Madrid y uno en concreto en Guadalajara. Sé que me voy a dejar sitios, pero tampoco quiero hacer demasiado largas estas charlas y no quiero terminar aburriendo. Estos sitios ya están indicados en la web de las asociaciones ADN o ANUMA. Por cierto, algún llamamiento a estas asociaciones, si algún presidente o miembro les gustaría algún día participar, yo estaría encantado de hacerles una entrevista y bueno que nos cuenten un poco pues, sus actividades, el sentido de formar parte de ellas. Así que ya sabéis, si os animáis, contactar conmigo. De cada uno de los sitios que voy a hablar, yo tengo una experiencia personal. Y voy a hablar bajo esa experiencia personal. Voy a intentar ser concreto en lo que pueda. Voy a hablar de su ubicación, la forma de llegar, el baño y la calidad del agua, las sombras, si tienen servicios y un poco el ambiente que hay. Si es un ambiente nudista, familiar, si hay masificación de gente, los mirones, textiles y cualquier otra cosa que me parezca relevante. Vamos a empezar por La Pedriza, está en el parque regional de la Cuenca Alta del Manzanares, nombre del mismo río que nace en el Ventisquero de la Condesa, no muy lejos de la Bola del Mundo, arriba en Navacerrada. La zona está muy arbolada, tiene pinos, castaños… Para los buscadores de setas también es un buen sitio, ya que también pueden encontrar níscalos, entre otros hongos. Es relativamente fácil encontrarte pues, con cabras montesas, corzos, liebres, halcones y otros bichos no tan agradables como culebras y víboras. La forma de llegar es por la M608. Si vienes desde Cerceda, antes de llegar al pueblo encontrarás el desvío bien señalizado. Hay que llegar hasta el último aparcamiento de Canto Cochino y luego subir andando, pasas la aglomeración de la charca verde y a partir de ahí seguramente te encuentres con alguien haciendo nudismo. El problema es que el baño está prohibido desde el 2016, con multas que llegan hasta los 3.000 euros. Y en verano, desde el 1 de junio al 30 de septiembre, el, ac el acceso está muy restringido. Solo se permite el acceso por turnos, turnos muy ajustados. Por la mañana van desde las 7 y media de la mañana hasta las 9 y media. Y puede que lo cierren antes si se completa el aforo máximo de vehículos que está establecido en 270. Y esto es muy fácil. Por la tarde se puede entrar de 6 y media a diez y media. Y para salir no hay ningún tipo de restricción hasta las 11 de la noche que ya cierran la barrera y ya no permiten ninguna entrada ni salida de coches hasta las 7 de la mañana. Pero ojo, recomiendo siempre consultar su web porque estos turnos pueden cambiar y no me quiero hacer responsable. Como os digo es un entorno precioso, a mí me ha encantado toda la vida ir por allí. Hay muchas zonas de baño, hay mucha sombra y rocas donde poder ayudarte y poner la toalla. Servicios prácticamente no hay ninguno. Hay un restaurante, cafetería en el penúltimo parking llamado El Montañero, pero no puedo decir gran cosa de él porque no he tenido la ocasión de probarlo. A la salida del parque regional hay unos contenedores de basura que debéis hacer uso de él y dejar vuestras bolsas con, lo que, eh, con los desperdicios que os hayáis, eh, podido, eh, podido, eh, hayáis podido usar arriba, ¿vale? Y si os encontráis, de hecho, con alguno, también sería bueno meterlo en esa bolsa. El ambiente invita a ir con la familia. Es verdad que ir con chavales muy pequeños eh, es complicado. A ver, no es complicado desde el parking hasta la charca verde, pero eh, si vas a hacer nudismo tenéis que andar un poquito más entonces si vais eh, con niños yo recomendaría que a partir de 6 años para arriba ya que si no vais a tener que cargar con ellos al ser un sitio tan amplio la gente va a su rollo el problema realmente son las manadas de maleducados que suelen visitarlo y dejan todo hecho un estercolero con relación a los nudistas por lo menos en nuestra experiencia cada uno va a su bola y los encuentros que nos hemos que hemos tenido pues eh, bueno pues no ha sido no han sido conversaciones muy largas respecto a textiles y, mirión, y mirones pues lo único que os vais a encontrar van a ser senderistas que por lo general no se sorprenden a ver gente desnuda ya que están más que acostumbrados nosotros ya hemos dejado de ir por todo el tema de restricciones que hay eh, eh, horarias y de aforo es bastante complicado y, y por lo general siempre que llegas tienes que esperar pues, una cola larga de, de vehículos para poder llegar a pasar así que bueno pues nosotros no buscamos ya la vida en otras zonas y ahora vamos a continuar por la zona del Manzanares vamos a hablar del vado de las carretas que pertenece al municipio de Colmenar Viejo y se encuentra entre este y Manzanares el Real, un poco más abajo de la desembo desembocadura del Embalse de Santillana. Se puede llegar por la M607 de Colmenar. Hay una señal con el texto Puente Medieval o bien un poquito más adelante una señal, perdón, una salida que no está señalizada. Pero recomiendo activar el GPS y buscar vado de las carretas para que te guíe mejor. Al llegar, pasas el río por un puentecito y verás a la izquierda un parking de arena donde puedes dejar el coche. La zona nudista se encuentra subiendo el cauce del río. El baño es de aguas poco profundas. Tiene sitios donde puedes refrescarte, pero no es un sitio muy recomendado para el baño. Al final del verano tienen bastante poca agua y huele mal. Tiene rincones con encanto, donde poder tomar el sol o estar al refugio de la sombra, porque las sombras tiene. Lo que no tiene para nada son servicios. No me acuerdo bien si había algún tipo de contenedor en el parking, pero creo recordar que ni eso. Tan solo hemos ido un par de veces, y no nos encantó como otros sitios. No es un sitio familiar. Al menos para hacer nudismo, ya que la práctica de lo que llaman dogging o cancaneo, ¿vale? que es una práctica sexual que combina el vallarismo y el exhibicionismo, pues por la zona es bastante frecuente. No sabemos si esto habrá cambiado con los años, pero yo diría que es más un sitio liberal que nudista. Por tanto, si os metéis en la zona, no vais a ver prácticamente textiles, ¿vale? os vais a encontrar con muy poquita gente, no hay una masificación. Tampoco está cerca de rutas senderistas conocidas, por lo cual tampoco es frecuentado por ellos. Sí os podéis encontrar con gente mountain bike, pero pocos. Y mirones, pues ya lo hemos explicado. A ver los ailos, aunque es verdad que también nosotros cuando nos hemos dejado caer por allí, nadie nos ha molestado. Ahora nos vamos a la zona oeste de Madrid, al pantano de San Juan. Pertenece al término municipal de San Martín de Valdeiglesias, El Tiemblo, Hebreros y también Pelayos de la Sierra. Contiene las aguas del río Alberche. El embalse fue construido en 1955. La forma de llegar es bien conocida, ya que en Google Maps, con tan solo poner Pantano de San Juan Calanudista, te indica el sitio exacto. El acceso al mismo se puede complicar dependiendo del estado del camino forestal. Hay años buenos y malos. Los vehículos con suspensión baja deben de tener cuidado. Se accede desde la carretera M501. Y desde ese desvío hay que realizar unos 3 kilómetros por un recorrido de tierra que puede llevar unos 10 minutos. Hasta el segundo o tercer aparcamiento, no me acuerdo muy bien. Desde este aparcamiento se baja a la playa. El camino, aunque está indicado, puede llegar a equívocos. Se toma el que está más a la izquierda del aparcamiento si miras hacia el pantano. El camino también es conocido como Senda del Yelmo. El baño obviamente es estupendo. Realmente es el único sitio autorizado en la Comunidad de Madrid para poder bañarse. Pero ojo, no os fiéis, estamos hablando de un pantano. Las corrientes y los remolinos son traicioneros. Su playa te va cubriendo poquito a poco, gradualmente. Por lo tanto, para la gente que no sabe nadar, es un buen sitio para ir. La arboleda queda como a unos 100 metros de la zona de baño, por lo que puedes dejar tus cosas allí, si te gusta más la sombra, y darte un chapuzón. Nosotros solemos llevar alguna sombrilla que puedes clavar en la arena y nos quedamos cerquita del agua. No estamos en la zona más pública del pantano, junto, justo al contrario, por lo que los servicios son bastante escasos, tan solo contenedores de basura en el parking. El ambiente es nudista, desde luego. Se puede ir en plan familia, sin problemas, o al menos por lo menos cuando hemos sido nosotros aunque pasa como en otros sitios que llegan determinadas horas y el ambiente puede convertirse en algo más liberal nosotros no podemos decir mucho porque llegadas esas horas normalmente nosotros no estamos aquí los mirones vienen en lanchas o barquitos alguno que otro viene de playas colindantes pero en general se está bastante a gusto en estos sitios, como en otros tantos, se os puede quedar algún imbécil nudista mirando descaradamente. No os cortéis. Dejarles claro que si sigue así su comportamiento puede que la Guardia Civil tenga unas palabras con él. Y si no desiste, desde luego, llamad a la Guardia Civil. Y ahora nos vamos a la zona del río Olzoya. Estamos en en Cavera término municipal de Lozoya, sobre el río del mismo nombre y en la des desembocadura del embalse de Pinilla. Si lo ponéis en vuestro GPS no hay ningún tipo de pérdida. Se accede por la carretera M604. Se llega hasta un parking de arena justo al lado del río, pero atención porque hay temporadas que se complica para aquellos que tienen la suspensión baja. Podéis aparcar antes. Una vez aparcado hay que descender por el río y la zona nudista está antes de llegar al puente Congosto, un puente de origen romano o medieval, no se sabe a ciencia cierta, y tiene unas pozas preciosas. En la zona que es más nudista, en general, son aguas no muy profundas, no cubren por completo, pero te puedes refrescar sin problema. Olvídate de dar brazadas, eso sí. Hay zonas con pozas, y en especial las que están cerca del puente tienen unas vistas preciosas. Tiene un pequeño problema, y es que al final del verano, si hay escasez de agua, el agua huele bastante y no es muy recomendable su baño. Sí que tiene bastantes sombras, pero normalmente estas sombras suelen estar bastante concurridas Así que nosotros normalmente nos llevamos una sombrilla o una tienda de estas abiertas que, que te, en la que te puedes refugiar. Los únicos servicios que dispone son contenedores de basura en el parking. Tener en cuenta que aunque estamos en un sitio eh, frecuentado por familias en plan picnic, pues sigue siendo un sitio bastante aislado. No tiene chiringuitos ni servicios públicos. Como está más alejado del parking, no es un sitio especialmente masificado, se está bastante tranquilo. Ha sido la zona más familiar en la que hemos estado, nos hemos encontrado con varias parejas nudistas con hijos, y lo que es la zona nudista se ve que lo es, es raro que se pongan textiles por así decirlo. Os podéis encontrar con algunos senderistas que pasan por allí, pero no suelen quedarse en plan mirones. Yo creo que están acostumbrados. Las veces que hemos ido nos hemos encontrado con mucha diversidad de edades. Con lo cual cualquiera puede estar bastante a gusto. También es un sitio donde se da pie a que te des paseos. Pequeños paseos por allí, desnudo. Vas hasta el puente, lo cruzas y regresas por el otro margen del río. Y luego puedes cruzar el río hasta tu zona. Eh, porque, como hemos dicho, no, no cubre realmente el agua. Nosotros es un sitio que frecuentamos bastante, ya que es uno de nuestros sitios favoritos. Ahora nos quedamos en el río Lozoya, pero esta vez en la desembocadura del embalse del Atazar. en la frontera natural entre la Comunidad de Madrid y la provincia de Guadalajara. Nos encontramos con un precioso paraje, la presa o azud de la Parra, construido en el siglo XIX y anterior a la presa del Atazar, ahora mismo en desuso desde que esta última se inauguró. El acceso al mismo no es fácil. Se puede llegar andando desde el Pontón de la Oliva o bien por caminos forestales, muy poco recomendados para vehículos con suspensión baja. De hecho, lo que yo recomiendo es usar un vehículo todoterreno si queréis llegar directamente o bien como nosotros hacemos aparcando en el pontón de la, oliva, de la oliva y luego hacer la ruta senderista hasta la presa pero ojo son 8 kilómetros que no es poco aunque la ruta es bastante fácil con sombras y merece muchísimo la pena por cierto, si vais a salir desde el Pontón de la Oliva existe un parking de arena pasado el desvío, como a unos 300 metros. Si lo buscáis en Google Maps o en un mapa cualquiera seguro que lo encontráis. El agua es la más fría, con diferencia de las que hoy estoy hablando aquí. Eso sí, tiene unas playitas estupendas. Hay que tener un poquito de cuidado con el fango a la hora de entrar, ya que hay zonas cerca de la playa con, con agujeros donde ya empieza a cubrir y puedes resbalar. Pero si estáis atentos seguro que lo encontráis. Así que es un sitio ideal para la época de verano. Como os decía, estas playitas están llenas de hierba y sombras. Es bastante paradisíaco. Puedes poner una mantita de picnic justo al lado del agua y seguro que te encuentras comodísimo. Me había decidido a poner un apartado de servicios de los sitios eh, que estoy hablando, pero el resultado es bastante repetitivo, ya que generalmente el único servicio que disponen son los contenedores de basura en los parkings. Y en este caso eh, están en el Pontón de la Oliva, en el parking del Pontón de la Oliva. Al estar. Eh, o sea, al, es, al ser un sitio con un acceso bastante difícil es el ambiente es muy aislado muy solitario los únicos que se acercan realmente son senderistas algunos se animan y puede que se queden desnudos y otros pues no tanto así que no esperéis un ambiente como el que os podéis encontrar en el pantano en San Juan porque es todo lo contrario si vais en coche, se puede estar con la familia perfectamente, pero si queréis ir desde el Pontón de la Oliva, pues obviamente no le vas a pegar una caminata de 8 kilómetros a tus hijos. Nosotros lo que hacemos es dejar el coche en el Pontón de la Oliva, subir como 1 o 2 kilómetros justo después de la presa, por el cauce del río, y cuando ya sales de la zona más masificada, es fácil encontrar sitios donde puedes practicar el nudismo sin que te molesten. Yo espero y confío que, de hecho, la zona del Pontón de la Oliva se termine convirtiendo en un sitio nudista. Ahora nos salimos un poco de la Comunidad de Madrid y entramos en la provincia de Guadalajara. El Embalse de Entrepeñas, inaugurado en 1956 y que recibe las aguas principalmente del río Tajo. También se le suele reconocer por el nombre de el Mar de Castilla, ya que es grandísimo y tiene unas playas estupendas. Siempre que no haya mucha sequía, claro. He encontrado por internet que la zona más nudista, si es que se puede categorizar así, sería una isleta llena de árboles en el margen derecho del pantano y a unos 2 o 3 kilómetros del centro de Sacedona. Ahí, o sea, No hay un camino en sí. Depende mucho de cómo esté lleno del embalse. Hay varios caminos que nacen desde Sacedón por un acceso que pasa por debajo de la Nacional 320. Nosotros lo hemos visto algo complicado al no conocer la zona. Así que busqué en un mapa un sitio lo suficientemente aislado y que pudiera servirnos como un remanso de paz. Bueno, pues encontramos 10 kilómetros más arriba ya cerca de Chillaron del Rey, una zona bastante aislada, no hay apenas urbanismos y puedes elegir un sitio donde ni molestes ni te molesten. Estamos hablando de un pantano, así que el baño es eh, muy bueno, las playas eh, te van cubriendo gradualmente y son aguas por lo general bastante limpitas. Si eliges un buen sitio, el fango tampoco es un problema. Por lo cual, la gente que no sepa nadar, también es un buen sitio para estar. Está rodeado de pinares, por lo que eh, sombras a ver las ailas, pero como a unos 300 metros de la orilla. Dependiendo siempre de, del nivel ¿vale? De, del pantano. Pero yo recomiendo ir con una sombrilla o con algo que os genere una sombra. Por la zona no hay servicios, eh, ni siquiera contenedores de basura. Ya que estamos hablando de zonas completamente deshabitadas. Si os apetece comer eh, por la zona, nosotros conocemos un restaurante con una calidad-precio realmente buenos. Y, y que lo recomendamos porque nosotros ya hemos, sido, ya hemos estado un par de veces. Y se llama del restaurante Chiringuito Las Ascuas. La calidad de sus productos es muy buena y los platos que preparan son muy riquísimos. Podéis llegar a él por la Nacional 204, entre las localidades de Sacedón y Pareja. De verdad, os lo recomendamos. Y el ambiente, por lo que os he contado, ya os imagináis pues, que es el que tú lleves encima. Nosotros lo hemos visitado con un grupo nudista que hemos formado por WhatsApp y nos hemos llegado a juntar veintitantas personas y lo hemos pasado fenomenal. No hay textiles, no hay mirones. En todo caso, algún pescador por allí a su bola, que suelen estar tan lejos que yo creo que dudan si realmente estamos con bañador o sin él. Y si eres de los que te mola visitar monumentos, como nosotros, seguro que te gustará visitar las ruinas del monasterio cisterciense de Monsalud. Está cerca de Sacedón, concretamente en Córcoles. Espero que te gusten estas indicaciones, porque... Realmente puedes pasar un fin de semana estupendo por la zona. No me voy a extender más. Estos son los cinco sitios que mejor conozco por la zona de Madrid y alrededores. Este año me he propuesto conocer otros, como el Pontón en Segovia, al que espero que me lleven el grupo nudista que hemos formado por WhatsApp y a los que mando un cariñoso saludo. También me encantaría conocer el pantano de día entre Guadalajara y Cuenca, ya que hay una zona con encanto que tengo que explorar con mi familia. ¿Vosotros qué otros lugares conocéis? ¿Os apetecería participar en el canal con vuestra voz y contarnos esos lugares? Dejadme vuestros comentarios y si os gusta lo que estoy contando, vuestros likes me animan a que continúe con esta labor. Si además os suscribís, pues os llegarán notificaciones cuando suba un nuevo contenido. Un saludo y espero que me escuchéis pronto.